Academia Más. Examen Colbach. Certificado C. Estudia en tu tiempo libre. Repasa con tu grupo de estudio. Los planes de estudio y el programa educativo te permiten trabajar y estudiar al mismo tiempo. Academia Más te ofrece cursos online, híbrido, blended, semipresencial y presencial. Inicio del curso y presentación del examen Haz tu propio horario de repaso Las inscripciones para iniciar el curso están abiertas los 365 días del año Las oportunidades de presentar un examen para acreditar tu bachillerato son 4 durante el año Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre El certificado es emitido por la SEP con validez oficial Requisitos Haz un examen de prueba y repasa. Tener 18 años cumplidos antes del examen. Documentos 1. Acta de nacimiento. 2. Certificado de secundaria. 3. CURP. 4. Fotografías tamaño infantil. 5. Identificación oficial vigente. Credencial de lector. 6. Cubrir la cuota de recuperación establecida, es decir, el pago a derecho a examen. Materias del examen Colbach Repasa por tu cuenta lo que necesites Número 1. La materia es Comunicación 2. Matemáticas 3. Ciencias experimentales 4. Ciencias sociales 5. Humanidades 6. Formación del trabajo 7. Capacitación En el área de capacitación administración Día del examen Relájate y haz el examen Desarrollo para la evaluación de 7 parcialidades o 7 exámenes. El examen que vas a hacer, un solo examen en 7 temas. La aplicación consta de 7 evaluaciones parciales en un periodo total de 5 horas y 45 minutos, incluyendo dos recesos, el primero de 30 minutos y el segundo de 20 minutos. Muchas gracias por tu atención, somos Academia Más, nos vemos en una próxima Emisión. Soy el maestro Luis Granados. Gracias. Hasta luego.